Esta noche se juega Powerball y cuenta con la gran cifra de 473 millones de dólares. Así que antes de irte a la fiesta de la Sanse, corre a jugar que puedes convertirte en el próximo millonario. Y prepárate que el cacho te espera este próximo lunes con más de medio millón, ya son 600 mil dólares, lo que te puedes llevar a casa en un solo pago. Al igual que la doble revancha que cuenta con 140 mil dólares. ¿Qué esperas a la jugar?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 Añade Wild Ball a tus pegas para que tengas la oportunidad de reemplazar a cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. ¿Y qué tal si damos comienzo al sorteo de Wild Ball? Adelante. Veamos cuál es el número de hoy sábado en la tarde de Wild Ball. Y es el 5. Repito, el 5. Ahora pasamos a Pega 2. Mucha suerte a todos los jugadores de Pega 2. Boleto en mano que ya viene el primer número. Y es el 4. Segundo número. Es el 5. El número ganador de pega 2 de esta tarde es el 4-5. El 45. Y pasamos a pega 3. Favorito de muchos. Mucha suerte. Primer número. Es el 8. Segundo número es el 8, repite el 8. Y tercer número es el 0. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 880, el 880. Y concluimos con el Pega 4. Boleto en mano, mucha suerte. Primer número es el 1. Segundo número. Es el 5, tercer número, es el 5, repite el 5 y cuarto número, es el 4. El número ganador de Pega 4 de esta tarde es el 1554, el 1554.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 todo iba saliendo a las mil maravillas pero no bien iba a dar comienzo el primer número llegó néstor con la noticia de que don pepe había comprado unos muebles nuevos con los chavos de nosotros no, no, no, no, no, no. ¿Qué es ¿Lo vestido, ah? ¿Lo ves la está vestido? Gafi? ¿Usted a de quieto? Tenía ganas de matar a Néstor. Decirme que Don Pepe era un pillo me, me parecía la poca vergüenza más grande del mundo.